la diferencia con la mayoría es que la mayoría no tiene un plan de acción y no sabe cómo llegar a su meta o ves que no tiene meta esto que tú ves aquí se llama estrés el estrés es el que te enferma es el que no tienes ni idea de qué está sucediendo, no sabes para dónde vas no hay gente deprimida hay gente que sin metas ¿Qué sucede cuando tienes una meta y le pones una meta específica? ¿Cuál es la diferencia entre estrés y presión? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre estrés y presión? Cuando tú tienes una meta, cuando tienes una qué? Meta. Hay dos formas en las cuales llegar. Una es estresado y otra vez presionado. La diferencia es que cuando tú ya tienes la meta y tienes un plan de acción, cuando ya tienes la y tienes un, presionado. empiezas a sentirte muy presionado. ¿Muy qué? Presionado. Todos los días. Por eso te comento que entre hoy y mañana va a cambiar tu vida radicalmente. Hoy va a ser muy poderoso y mañana también. Porque tú vas a tener metas y vas a empezar a decir ay bueno cómo le hago todos los días porque aquí te voy a programar para poder llegar a esa meta si ¿Sí te da sentido y todos los días tu obsesión es cómo llego aquí el detalle es que tu vida se vuelve muy distinta mi frente tienes una meta un plan de acción tu mente está generando si ¿Sí hay presión es distinto si ¿Sí está claro tu energía no es distinta inteligente es de disciplina, es intensidad si ¿Sí me sigues, es que todo el día estés y si fallas hombre wey te puedo platicar en la historia yo lo que quiero que entiendas es que lo que tú has logrado es porque estás ¿Sí te has sentido Sí. Vas a hacer tu plan de acción. ¿Vas a hacer tu qué? ¿Qué es un plan de acción? ¿Quién me dice? Es... es ¿no? ¿Qué acciones tienes que hacer? ¿O qué tienes que tomar acción de forma inmediata para empezar a cumplir tu meta? Claro. Por ejemplo, si el tema de lo de... es eh, estar en un peso ideal, ¿no? que no es bajar de peso, es estar en tu peso ideal. Pues, ¿Con qué tiene que ver eso? Por ejemplo, acá que traen esta meta. Es pues tienes que ir al nutrólogo. O sea, vas al nutrólogo para que te dé una dieta y que te haga un plan. Es una acción. Pero ya fuiste y ya se terminó. ¿Sí? O sea, ya fuiste el nutrólogo. ¿Qué sigue? Ahora hay, hay planes de acción que son rutinarios, que es seguir la dieta todos los días. que Es como una prioridad. ¿Sí? Entonces hay cosas que tienes que hacer y que las vas a hacer una sola vez y que te van a ayudar a avanzar a tu meta. Y hay otras cosas que tienes que hacer todos los días para que se cumpla. ¿Sí te has sentido? Entonces hay algunas que son... De una sola vez, y hay algunas cosas que tienen que ser rutinarias, ¿sí? Quiero que las clasifiques de esa manera para que tengas muy claro qué tienes que hacer ya inmediato para poder empezar a avanzar y qué cosas tienes que hacer de forma diaria. ¿Qué es? Vas a poner tu meta y vas a poner tu plan de acción detallado, ¿sí? Es, oye, quiero vender más, ok. Si quiero vender más, quiero vender tanto en tal fecha, ok. O voy a vender tanto en tal fecha. ¿Qué tengo que hacer? Uno, tengo que tomar entrenamiento. Ok. Dos, tengo que mejorar mis campañas de marketing. Tres, tengo que poner a clasificar en la base de datos. Cuatro, tengo que empezar a hacer llamadas todos los días. Cinco, tengo que mandar WhatsApp. Seis, ¿sí si me explico? O sea, ¿qué acciones tienes que hacer ya detalladas para cumplir esa meta? O sea, que ya le metas detalle a lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Muy bien. Entonces, seleccionas tus 10 principales metas y le metes el detalle en función a los tipos de planes de acción, que son las cosas inmediatas que tienes que hacer y las rutinarias, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Estamos claros? Ok. Y la y fíjense, lo bonito de todo esto es que la felicidad, ¿la qué? La felicidad. No está en llegar en la met, a la meta. ¿En ¿Dónde está? Todos los días. Estar haciendo que bonito? Estar, ay, güey, oye, voy para acá. Pues sí, pero voy para acá porque sé que yendo para acá, pues estoy llegando a mi meta. No llegué, pero se siente muy bonito, ¿eh? O sea, dices, no manches, o sea, di otro paso y di otro paso y di otro paso y di otro paso y di otro paso y vas avanzando y te vas dando cuenta como... No sé si me expliqué. ¿Cómo mejoras? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo... Y vas atrayendo ¿qué? Gente y vas atrayendo eh, el ambiente, vas atrayendo acciones, vas atrayendo oportunidades, ¿por qué? Hoy vas a tener mucha claridad, ¿vas a tener mucha qué? Claridad, entonces te vas a dar cuenta a dónde vas a llegar, ahora más te va a faltar el cómo, pero el cómo se empieza a dar solo cuando tienes el qué, ¿sí está claro? ¿Sí te da sentido? El detalle es que el, in, el grado de felicidad, ¿el grado de qué? Que vas a empezar a tener es... constante. Eh, momentáneo, sí, porque muchas veces empieza la presión a, Pero es, ay, bueno, o sea, me siento muy bien la mayor parte del tiempo. O sea, el grado de obsesión que se empieza a dar en esto o sea, es muy bonito, pues. se explico? Eh, y la verdad de las cosas es que no tienes tiempo ¿para qué? Para deprimirte ni para agüitarte. No sé si me sigas. Probablemente te puedas agüitar o deprimir media hora, una hora, pero ¿qué sucede cuando tienes una meta y tienes plan de acción? Es muy difícil que haya depresión. Si hay, eh? Una hora al mes o algo así. Lloro. Es como llorar en la para no sí, claro. <risa> ¿Sí te has sentido? Esa es la diferencia entre presión y estrés. Si tienes un plan de acción, ¿te sientes estresado? No, es presionado, es... Ay, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero el nivel de satisfacción que se da es alto. ¿Por qué? Por, porque vas avanzando, ¿verdad? Es como subir una montaña.